El sol es la fuente de energía para que todo crezca y florezca. El sol es la fuente de toda la vida. Exponer la piel al sol ayuda a que nuestros cuerpos produzcan vitamina D, que contribuye a una buena salud general. La falta de vitamina B se está convirtiendo en una realidad con la que conviven muchas personas. Pasar mucho tiempo en el interior, la luz solar del otoño y el invierno, más tenue y breve. La dificultad para obtener suficiente vitamina D solo de la dieta. Todas estas cosas pueden provocar una deficiencia de vitamina D. Así que, ¿qué puedes hacer cuando no tomas el sol lo suficiente? Prueba vitamina D Nutrilite y obtén los máximos beneficios de esta vitamina solar. Vitamina D Nutrilite procede de fuentes naturales. Contiene levadura, una fuente altamente concentrada de vitamina D. Vitamina D Nutrilite fomenta tu salud general. La vitamina D contribuye a mantener los huesos y dientes sanos, mantiene el funcionamiento normal de los músculos y ayuda al sistema inmune. Pon todo el poder del sol en la palma de tu mano con Vitamina D Nutrilite.